Hola amigos de YouTube, en este video les voy a mostrar la ciudad de Langley aquí en British Columbia. Como pueden ver nos encontramos en el centro de Langley o el downtown de este pequeño pueblo. Y como pueden ver nos encontramos en el City Hall, el cual es un centro comunitario donde hay una librería, sala de juegos, etc. Ahí enfrente tenemos lo que es un pequeño mall y a continuación nos encontramos en el norte de Langley. Eso que ustedes están viendo podría decirse que es el patio de una escuela pero con demasiada naturaleza, vean que impresionantes pinos, son altísimos y ahora vamos a dar un tour sobre la zona habitacional lo cual son casas realmente impresionantes, demasiado bonitas para mí. son con un corte de estilo victoriano, realmente siento como si fuese Inglaterra aunque yo nunca haya ido, por algo es la Colombia Británica vean que similar sería a lo que es Inglaterra estas casas realmente son carísimas. El otro día pasé por una oficina de agentes de bienes raíces y vi los precios de las casas. Las casas están alrededor entre 870 mil dólares, 1 millón de dólares, 1 millón 500 mil dólares, etc. Es bastante limpio, como pueden ver no hay nada de basura. Y como casi todas las calles hay un carril para bicicletas. Estas no sé si son condominios o son casas duplex. Pero realmente son impresionantes vivir ahí debe costar una buena lana para llegar aquí tienes que subir una colina y en la bicicleta pues realmente sí me cansé pero ya el regreso es más fácil porque ya es de pura bajadita si algún día quieren vivir en estas casas todo se puede lograr es simplemente cuestión de fijarse esa meta y trabajar sobre ello de alguna manera esta gente consiguieron estas casas. No creo que hayan heredado una fortuna para llegar a vivir aquí. Bueno, es lo que yo creo. Bueno amigos, me despido de todos ustedes. Adiós.